Hoy es miércoles, sí. miércoles de Valerza. Y podríamos decir también miércoles de ahorro. Se lo vamos a preguntar a él, ¿cómo estás? Pablo Luro, bienvenido. Te extrañamos. Hola, Pablito. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Buen día a toda la gente. Bueno, me alegro que me hayan extrañado. Estuve viendo unos videos. Sí. La verdad, y estuve escuchando las palabritas de Nico ahí que me estuvo diciendo, ¿quién sos Pablo Luro? usted? Anda a Buenos Aires. Para... <risa> No, no, por no. eso quiero agradecer yo, a la producción que me autorizó a contar anécdotas. Como mucha gente sabe, Nico fue compañero de mi novia primaria y secundaria. No, no. No, no mentira, no, no me voy a contar nada. No se puede, no. Yo, este. yo voy a mantener la cordura, Nico. Así que... eh, vamos todavía, palito. Yo te Bien digo, ahí. te digo. Para vos, Diego Zuliani. Ahí está. ¿Ves cómo? Sos así, Ay, bueno, sos bueno, panqueque, yo, por ejemplo, yo les iba a traer un protector de hidratos de carbono para cuidarlo, así como cuido el ahorro de mis inversores, y lo ah, cuidar bro. a ustedes que vi que el contador le trae torta, chocolate, caramelo. Sí, y no, nos sorprendió. Lo, lo iba a traer, pero dije, no, el canal, el canal no quiere que Nos sorprendió eh, Diego el otro día. Eh, a mí, igualmente te digo, Pablo, me sorprende lo que has traído hoy. Y pero no, no es, es si... para vos. No, no, no, no, no está bien, no, no es para mí, no, no es para nosotros, no. Eh, igualmente, digo, me sorprende Trae, trajiste y algo, llama igual. un poco la atención a ver de qué se trata eh, esto que has traído en el día de hoy. Así es, hoy traje, bueno, una urna de acrílico sí. y traje algo para contar, tres métodos de ahorro. Pero bueno, yo me, hace un año... Eh, con, me acuerdo que me junté con ustedes y hablamos sobre la importancia del asesoramiento en tiempo de pandemia. Sí, y Nancy sí. me dijo, ¿se puede ahorrar en pandemia? Bueno, que denotó el tiempo, que se puede ahorrar en pandemia. Porque debido a las restricciones la gente dejó de ir al teatro, dejó de ir al cine, dejó de salir a comer y empezó a ahorrar. Y se vio un crecimiento exponencial. Hace un año, en marzo del 2020, de cada 100 personas, 12 ahorraban. Hoy ya, de cada 100 personas, 35 ahorraban. Ha, ha aumentado. La pandemia, lo hablamos hace un año, de todo lo que iba a generar de los ganadores, de los perdedores. Mira, yo les cuento un ejemplo. Estuve en Buenos Aires, que mucha gente por ahí no sabe, generamos un espacio de coworking para juntarse con el inversor. Uh -huh. ¿Y qué pasó? El microcentro se descentralizó. Yo que nací en la city estaba acostumbrado a juntarme con un inversor, ir a tomar un café, y ¿saben qué? Me tuve que alquilar un auto. Porque la gente está trabajando Ajá. home office desde la casa. Claro. Parecía, ¿se acuerdan? Gastón Pols, el Ser Urbano, que iba a buscar historias al conurbano, ver, sí, capital. Claro. Bueno, me alquilé un auto y me empecé a juntar con el, con el inversor. Ajá. Y hablamos de esta transformación de la tecnología, de cómo iba a ayudar que la gente pueda hacer trámites digitales, sí. pueda renovar un plazo fijo. Las billeteras digitales también que han implementado sí, todo, los bancos. Pero sí. siempre, acuérdense mi palabra del servicio, porque yo siempre digo, cuando una gente quiere hacer un negocio, necesita asimilar una voz con una imagen. Uh -huh. Que eso es algo que la pandemia iba a traer. Menos recursos, más computadoras, menos servicio. Claro. Sí. Pero bueno, ahí un poquito voy a empezar a contar rápidamente. Tres métodos de ahorro. Tenemos el ahorro hormiga. Sí. Tenemos el truco japonés, que ya lo hablamos, que lo vamos a volver a sí. contar uh -huh. para la gente que no sí. lo conoce. Y el reto de los 30 días. Yo acá tengo una urna de acrílico, en la cual hay 30 sobres. Vamos sí. a hacer que es el mes de abril, tiene 30 días. Uh -huh. Cada sobre tiene Un día. Yeah. Cómo es, por ejemplo, el ahorro hormiga. Nos juntamos siempre con la familia, siempre tenemos que ver qué presupuestos tenemos, nos juntamos con nuestros hijos, cuánto vamos a ahorrar este mes, qué vamos a hacer este mes, a qué apuntamos, a cambiar el lavarropa, a cambiar la heladera. Siempre tranquilos, de a poco, aprendiendo que lo más importante, que es lo que hacemos junto con Diego, enseñar a la gente. En el ahorro hormiga, juntamos 30 sobres, decimos, bueno, en este caso, hay mil pesos en los sobres. Entonces, por ejemplo, tenemos el día 1, el día 1 de abril, dice 100 pesos Ajá. al final de día nos juntamos con la familia entre todos o uno pone un billete de 100 pesos Bien. por ejemplo en el día 9 tenemos 300, 300 pesos. Pesos. ponemos 300 pesos y por ejemplo hoy que es día 28 si no me equivoco un sí, sí, sí. poquito más fuerte son 950 pesos eso es lo que tienen que hacer en este caso son 10 mil pesos en 30 sobres distribuidos Realmente la familia sabe la economía si está mejor a un principio de mes o a fin de claro, mes. Claro, eso te iba a decir, porque Se capaz acomodan que, los sobres. Claro, podemos empezar de atrás para adelante. Tal cual. Porque viste que a, a fin ah, de mes claro, cuesta ajá. un poco más. Sencillamente yo lo que hago es dar un ejemplo. Después cada claro. familia se junta y ve si quieren juntar ahorrar mil pesos, mil pesos o mil pesos. Este es el ahorro hormiga. Bien. Después tengo uh -huh. el truco japonés que lo dije, que la verdad que tuvo mucha repercusión en Inversor ajá. de Valerza, Tuve en eh, Instagram muchísimas consultas. Es el siguiente. Al finalizar el día sacamos la billetera o sacamos los billetes dentro del pantalón. Hay sí. gente viste que lo guarda en el pantalón y hay gente que tiene una billetera. Sí, la cartera, sí. Bueno, bueno. sí. nos fijamos los billetes que tenemos. El segundo billete de denominación de valor, por ejemplo, si tengo un billete de 500, un billete de 200 y un billete de 100, el billete de 200, si hoy sería día 1 del mes, lo pongo dentro de este sobre. Entonces te sobrepongo bien. el segundo billete. Ajá. Si tengo 200, 100 y 50, Nico, ¿cuál pongo? El de 100. Perfecto. Vamos, ponemos el de 100. <risa> si, si yo, por ejemplo, día 28 del mes, Nancy, sí. tengo un billete de 100, uno de 50 y uno de 20, ¿cuál pongo? Y el de 50. El de 50. pongo ahí adentro, bien. Y adentro y, y lo va guardando, la 1, lo va guardando. Y lo vas guardando. Ajá. Esto está todo, siempre le cuenta a la gente que está... Preparado, pero tranquilamente puede usar una caja de zapatos, 30 papeles que diga día uno. Me claro. Una latita. A mí me han mandado fotos de todo tipo de cosas, cajas uh -huh. de zapatos, de todo tipo. Y el último, que para mí es muy bueno, que es el que estoy haciendo actualmente yo, es el reto de los 30 días. A ver. Bueno. Parece una dieta, ¿viste? Sí, no. sí, el desafío es el... fitness. <risa> sí, sí, sí. Es el reto de los 30 días. Primer día, podemos elegir poner 10, 20 o 50 pesos. Esto es como easy, moderado y más difícil. Ajá. Ponemos 20 pesos. Al segundo día, ponemos 40. Al tercero, 60. Al cuarto, 80. Y Al quinto, 100. Lo... Al sexto, 120. Y así, y así sucesivamente. Va de 20 en, de 20. 20 en 20. De 20 en 20, llegamos Ajá. a 6.500 en un mes. Sí. Ajá. Así que ese es el reto de 30 días Por ejemplo, hay gente que lo hace con 10. Hay gente que lo hace con 50. Y Nico, porque lo hace con 100. Pero no, mirá, mirá que la, la, la, la importancia de lo que, lo que estás diciendo, Pablo. Porque a veces uno dice, no, ahorrar mil pesos en el mes no hay forma. Es, es no imposible. llego eh. ni a palos, uh -huh. decís. Sí. No, no y con 20 pesos, ahorrándolo todos los días, 20, 20, 20, al final del mes voy a tener los claro, 6.000 claro. pesos. es 20, le sumamos 20, claro. 40, claro. 60, 80 eh. y es progresivo. Pero dijiste algo genial al principio, Nancy. Es que cada familia o cada pareja o cada persona se adapta y que se ponga directamente un nivel y diga, uh -huh. hoy voy por 4.000 o 5.000 pesos de ahorro. Bueno, uh -huh. ¿cómo me lo programo? Por eso le quería contar a la gente, que como siempre me, me gusta ayudar financieramente y hacerlos pensar, esta urna, junto con los 30 sobres, lo voy a sortear en la página de Valerza. Ah, está, ¿Está bien? bueno. Uh -huh. Voy a, a seguir ayudando a la gente a que pueda pensar. Yo siempre digo que contigo somos despertadores, nos gusta que la gente piense. Uh -huh. Así que, voy a esta urna en las páginas de Facebook o de Instagram esta. de Valersa, van a ver una foto, el que nos está siguiendo le pone like a la foto, si no nos empiezan a seguir en las redes sociales, ponen Bien. me gusta en la foto y vamos a sortear esta urna de acrílico con el logo de Valersa y 30 sobres. ¡Qué bueno! Ahí está, ¿eh? para que la gente también eh, en casa pueda comenzar a ahorrar o por lo menos a jugar, como dice Pablo, a ver si se puede ahorrar algo. Ahora, yo me quedo con, con el tema de, de, del ahorro, Pablo, y vos decís, bueno, en el caso este tenés la urna, pero... En casa, por ejemplo, que vos tenés una latita, eh, una caja de zapatos, la gente o la familia sabe dónde está guardando el dinero. Tal cual. Y muchas veces... Vos decís es si hay una ahí complicación. Una, un ladronzuelo. Claro, es una complicación porque vos decís, che, eh, hoy me falta para ir al súper, por ejemplo, o eh, hoy me falta para... Y no lo tengo, saco y después no lo llevo. repongo. Claro, pasa mucho también. Digo, ¿cómo hago para evitar eso? ¿Se puede, es que ¿Se puede evitar? Sí, sí, sí, tal cual, se puede evitar. Mira, te voy a contar algo, Nico, siempre que estamos enseñando formas de ahorro, la gente a veces nos escucha mucho más lo que pensamos. El otro día vino una persona y me dijo, te escuché hablando sobre el canuto, sobre el fondo de emergencia. Ajá. Me separé de mi novio, agarré el fondo de emergencia y lo invirtió. O sea, Ajá, a veces pero... uno no se da cuenta, la gente del otro lado, todo este tipo de ahorro les ayuda a empezar. La gente empezó a ahorrar, está en la casa, Ajá. está con tiempo. Bueno, como viene la mano, parece que vamos de vuelta, a empezar a tener un poco más de tiempo, se vuelve el home office, pero esto es fundamental. El ahorro, por eso, que casi más del 30% de personas hayan empezado a ahorrar, tiene un indicador muy fuerte. Uh -huh. está bueno. Y, eh, y ponerse firme, ¿no? Viste. El de claro, hecho bueno, de, de, bueno, de decir, lo tengo bueno, en casa, bueno pero eso ahí, claro. no se... Sé ¿Se no acuerdan sí, sí, al sí, principio sí. que hablábamos de la gente cuando empezó la pandemia, de los gastos innecesarios? Claro. Que se compraba sí. la bicicleta y a los tres meses lo estaba usando de perchero. Sí, bueno, claro. la gente, como fueron nueve meses, ya a partir de junio, julio, empezó a ver la cosa que era en serio y empezó ahí cuando los indicadores de ahorro estuvieron más altos. Ajá, bien, cuando la cosa estaba peor, digamos, sí. en junio, julio... Cuando venía para cuando largo. El, claro, los casos comenzaron a aumentar. Tal cual. Eh, Pablo, entonces, ¿cómo tiene que hacer la gente para poder participar del sorteo de lo que has traído en el día de hoy. Tiene que seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Va a haber un posteo. Es que nos está siguiendo, porque nosotros tenemos más de 4.000 seguidores en Facebook uh -huh. y 2.000 en Instagram. Pon el like en la foto. Bien. Y directamente participan por este sorteo que calculo que estaríamos en una semana sorteándolo. Eh, bueno, espectacular. Entonces ahí buscan la foto y pueden participar. Viene de 10, ya tenés todo armadito, todo bien sí. organizado para poder empezar a ahorrar. Y eh, bueno, uno empieza con más incentivo. ¿viste? Uh -huh. Cuando... Yo ya programé todo, ahora como siempre depende de la gente. Y ahí está, ¿eh? Pablo hoy que nos trajo tres opciones ¿eh? para la gente que además puede ganarse... Eh, lo que ha traído Pablito en el día de hoy, esta urna de acrílico con el, el logo de Valerza y además los sobres, para que la gente también pueda comenzar a jugar en casa y comenzar a ahorrar un poco. Estaba chequeando, arroba Valerza Inversiones, todos juntos en Instagram, por lo menos, para seguir a Valerza. Ahí van a publicar la foto y ahí van a poder, la gente va a poder participar de esta urna de acrílico para meter los sobres y para poder... A ahorrar un poco más en Me casa. Me Así es. Uh -huh. Muy bueno, está bueno. ¿eh? Gracias, Pablo. De eh, nada, Los esperamos. Ya sea a vos, a Diego. Están uh -huh. las puertas abiertas para todas aquí. No te sientas mal, yo lo, lo voy a educar a Ramona para que no vuelva a hablar de Confío vos. Confío en vos, Nancy. <risa> Gracias, Pablito. Gracias por haber venido. Chao, chao.